Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todas, eh, bienvenidas, espero que todas hayan tenido una super semana y que pues hayan trabajado y que haya sido todo muy productivo como ustedes saben todos los viernes este, tenemos esta pequeña reunión el día de hoy eh, vamos a hablar un poquito de lo que hay de nuevo yo sé que este, ustedes están eh, súper ansiosos de saber qué sigue, qué viene pero si tienen algunas preguntas pues también se vale preguntar todos los viernes tenemos algo diferente, eh, algo formal, algo informal. De hecho hoy día solamente vamos a hablar de productos nuevos que vienen este, para esta temporada. Espero de que lo veamos desde el punto de vista eh, empresaria. Hola Alicia, bienvenida. Este Uh, exactamente, muchas gracias, tenemos un eh, catálogo digital. Sin embargo, vamos a hablar hoy día de lo que vamos a poder promover a través de ese catálogo, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista empresario porque eso es lo que somos, ¿verdad? Eh, hay que trabajar en marketing, hay que trabajar en nuevas ideas y hay que trabajar con las herramientas que estamos teniendo. Antes de comenzar yo quiero eh, comentarles a ustedes que tuve una campaña eh, campaña anterior bastante exitosa con más de 9 mil dólares en ventas personales así que eh, todo va a depender de que ustedes tomen lo mejor que puedan de este video y que ustedes traten la manera de hacerlo a su propio estilo yo lo que hago es que tomo muy, eh, muy en serio lo que viene en los libros que hay de nuevo tenemos muchísimas herramientas. Eh, una de las cosas que a mí me ayuda a impulsar muchísimo las ventas es enfocarme en los productos por... Eh por eh, etapas del año. Como ustedes saben, lo que es en la primavera y el verano, tenemos muchísimo mosquito, tenemos muchísimo eh, eh, eh, algo de la naturaleza que siempre nos afecta, o es el sol o son los mosquitos, así que yo trato de enfocarme en los productos que yo voy a tomarle mayor, eh, mayor provecho. Así que quiero compartirles a ustedes para que hagan lo mismo y se van a dar cuenta que eh, tratando de enfocarnos eh, de diferentes maneras vamos a poder ser exitosos dependiendo del área que usted así lo desee, lo mío eh, no es tanto el, el cosmético sino que también es el cuidado del cuerpo físicamente verdad, así que eh, el día de hoy tengo eh, unos productos que les quiero mencionar que ya van a salir, están comenzando a salir desde este momento y en, en, en campañas futuras, así que eh, Alicia gracias por estar ahí siempre apoyándome Quiero que sepan chicas que a las que les gusta el Faraway tenemos una nueva versión que va a salir dentro de poco Este este, el Faraway se va a llamar Amalfi así que esta es la presentación que va a tener Chicas así que ya desde hoy Comiencen a ver sus libros de qué hay De nuevo porque va a venir y como Ustedes saben los precios andan entre los 14.99 en adelante verdad Así que dependiendo, este va a ser Por tiempo limitado así que tómele Muchísima ventaja, eh, en cuanto A la perfumería esto es lo que hay De nuevo así que pasen la voz eh, si, si ustedes pueden eh, Ordenarlo con anticipación Pruébenlo, eh, está muy Rica, muy fresca, muy limpia Lo que es la fragancia así que yo creo que a las les gusta eso algo fresco que no sea tan fuerte bueno esto está riquísima al principio que usted se lo aplica es un poquito fuerte pero a medida lo deja pues ya se va suavizando así que tomen eso de muy en cuenta también quiero contarles a ustedes que viene este nuevo producto si ustedes se fijan yo no tengo ningún labial el día de hoy porque quiero probarlo aquí delante de ustedes este producto ya va a estar disponible, ya está en el demo, de hecho lo pueden pedir y eh, tiene dos funciones, es humectante, mejor dicho tres en uno, es humectante, deja color y pues ustedes van a ver esa sensación. Si ustedes se fijan, denme un momentito y lo van a ver, miren, es un brillo, es lip gloss y es color así que aquí sin espejo ustedes están viendo, me lo estoy colocando, están viendo el color está bien bonito, es un color eh, muy agradable, es un color como naranja eh, y tiende a quedar como un rosado suave, así que esta es una de las maneras fáciles de poder eh, promover verdad desde el punto de vista de casa, si lo quieren hacer de una manera digital, si lo quieren hacer de una manera eh, más personal, ustedes lo pueden probar para poderlo recomendar, así que si ustedes se fijan, queda rosado, es un lip gloss y al mismo tiempo es humectante. Así que como les digo, esta va a ser la presentación que viene. Y esto es de la nueva línea de maquillajes. Ustedes que, que ya los comenzaron a recibir, ya los pueden ordenar, como les digo, de su que hay de nuevo. Revísenlos todos porque realmente está muy bonito. Es una barra de color y se llama Triple Shot así que este humecta da color y al mismo tiempo es un lip gloss, así que ya no hay que sufrir tres productos en uno y queda muy bonito así que ya pueden dar besitos suavecitos y no se les quita el color chicas así que bueno ese es otro de los productos que viene en novedad eh, van a comenzar a verlos en el libro de la campaña 12 ahorita solamente está el pre lanzamiento en los libros que hay de nuevo pero como ustedes saben tenemos que tomarle ventaja a todo lo que va saliendo quiero también mencionarles a ustedes que vamos a las que son amantes a la vitamina C quiero que sepan de que viene una crema de vitamina C para el contorno de los ojos así que tenemos el scrub que es para la limpieza facial tenemos lo que es también el suero reparador que da eh, bastante vitalidad bastante brillo y sobre todo mantiene la piel humectada pero ahora tenemos este que es para el contorno de los ojos, así que poco a poco se va completando lo que es la línea completa del tratamiento, así que si ustedes pueden ver acá, la, es, así es como se ve, es la textura, es un humectante, así que como ustedes saben, la zona del ojo alrededor es bastante sensible, esta, esta parte de acá, esto de la piel así que por esa razón eh, yo ya lo estoy probando es bastante suave y se los puedo recomendar así que como les digo hay que ser curioso hay que tratar de invertir tiempo en aprender las funciones y sobre todo hay que aprender cuáles son sus ingredientes para poderlo recomendar, ah, qué bueno Elizabeth ya lo ordenó, me encanta este, la que todavía no lo pida pídalo, realmente está muy bueno esta línea de producto de la vitamina C no es grasoso, como pueden ver se absorbe rápidamente y si lo colocamos cuidadosamente en esta área de acá, se van a poder dar cuenta ustedes que se absorbe rápidamente y no se va a irritar los ojos, pero aunque el producto promueve este, prometa ser suave por favor mucho cuidado en, en el principio del ojo y al final porque acuérdense estos se absorben y si le toca lo que hace el ojo le puede irritar aunque está sabido de que no irrita verdad así que bueno pero eso no se queda aquí seguimos con la vitamina C tenemos este un humectante Así que esto es lo nuevo que va a venir para la vitamina C, de la vitamina C y ustedes también pueden eh, ocuparlo. Así que esto es un iluminador y humectante a la vez. Así que como les digo, muy buena la línea de la vitamina C. Eh, traten la manera de comenzar a compartir su propio contenido con su equipo para que este pues vaya avanzando y como les digo estos productos eh, ya los tenía, eh, realmente no me había quedado el tiempo de compartirles, sin embargo pues aquí se los muestro, tiene un apenitas de color como rosado suave cuando usted lo aplica y como puede ver se absorbe bastante rápido, esto es eh, humectante, es un iluminador, lo que le promete darle suavidad y brillo a la piel, así que como pueden ver se ve muy bonito no se ve el color pero la crema es como un color rosadito suave así que bueno qué más tenemos de nuevo ahorita así que este prepárense porque les voy a, estoy enseñando lo que lo, les voy a enseñar lo que yo hago para tener esas ventas eh, realmente yo solo me enfoco en lo que yo vendo en lo que yo promuevo así que eh, poco a poco les voy mostrando pero antes de pasar ahí les quiero mostrar todo lo que viene para que ustedes le tomen muchísima ventaja especialmente porque se trata de que todas avancen y que todas vean eh, conversión y la conversión claro ya sabemos que es hablar de dinero sin embargo estos productos ustedes pueden eh, irlos buscando en su libro de campaña número 12, los libros de que hay de nuevo son los que se deben tomar en cuenta, los productos que vienen en ese libro van a ser cobrados basados en el tamaño de la orden que todos eh, que, que la persona vaya teniendo, así que yo creo de que vale la pena invertir en lo que se mueve rápido, así que como les digo esto solamente es una primicia de lo que va a venir y sobre todo que hay que informar a toditas nuestras clientes tradicionales a los potenciales eh, clientes verdad que también vamos adquiriendo según los promocionales que vayamos Teniendo. Esta va a ser una nueva línea de labiales también, ¿verdad? Eh, vienen colores suaves, eh, vienen colores eh, para las personas que les gusta el maquillaje discreto. Hoy por hoy solamente tengo lo que es el brillo. Prácticamente eh, no tiene ningún color, así que eh, la textura yo la estuve probando temprano. No tiene ningún color, simplemente... Es un brillo, es un humectante, nada más. Así que para las personas que no les gusta el maquillaje estando en casa, esta sería una opción de proteger siempre sus labios y pues usar eh, una línea eh, que les proteja, ¿verdad? Así que el precio de este ustedes ya lo van a descubrir poco a poco en su catálogo número 12, pero sin embargo es bueno que lo sepan estos son las, los que van a salir ya están disponibles y ustedes mismos van a poder eh, ir viendo poco a poco cómo se utiliza eh, la mejor manera de promoverlo especialmente hacer un contenido que llame la atención y yo creo que eso yo creo que les quedaría súper bien a todas así que a todas las que tienen eh, todavía están con eh, la timidez de hacer sus videos piérdanlo porque ahora se trata de que le saquen provecho a todo lo que tienen a su alcance, así que chicas no sé si tienen alguna pregunta porque esto de los productos sigue. estos 30 minutos que vamos a hablar quiero mostrarles todo lo que viene así que como aquí tenemos un gel limpiador también, esto es de la línea Believe así que también lo vamos a poder encontrar y como ustedes saben es bueno leer lo que son las descripciones de este producto para poderlo recomendar como les digo para tener ventas exitosas eh, si tenemos ayudantes eh, hay que dejarles saber para qué es el producto si no se tienen clientes directos se le, se le capacita a la ayudante, ¿saben por qué? porque la ayudante trae eh, esa venta y aunque se comparte la ganancia, pues de esa manera ella aprende, ella gana y usted también recibe un porcentaje porque como usted sabe, al trabajar con ayudantes se debe compartir lo que es el eh, lo que es la ganancia ¿verdad? así que esto es un gel es un hidratante, es un limpiador eh, es una, una colección completa lo que va a salir como les digo estos productos va a ser su gran lanzamiento ya formal en campaña 12 pero ya se pueden ordenar ahorita en campaña número 11 y sobre todo aprovechar que los, los productos del demo son cobrados en base al tamaño regular de orden así que eso es otra de las cosas y también de la línea uh, Believe nos va a venir lo que son las cremas para el contorno de los ojos también y pues es bastante suave eh, su textura, eh, la forma eh, en que se absorbe, a mí me, siempre me gusta probarlo, es, es como un gel prácticamente verdad así que eh, se absorbe rápidamente el color y la textura miren no queda este, a pesar que me he puesto otros productos para probarlo, como ven no queda grasoso y se absorbe rápidamente así que no. la sensación es bastante fresca y como les digo, habría que hacer un tutorial del cuidado de la piel pero hoy por hoy les quiero mostrar lo que viene eh, en un futuro muy corto, verdad también quiero que sepan de que tenemos otra de las, uh, otro de los productos que van a estar saliendo y es el Waterproof Lip and Eye Makeup Remover esto es un removedor En líquido eh, a, a prueba de agua dice Waterproof eh, Para los labios, para los ojos Removedor eh, de maquillaje Esto se ve como que fuera eh, Como aceite, si ustedes se fijan este, La composición, verdad El aceite se queda aquí El líquido abajo, sin embargo Pues al moverlo pues tiene que, que Combinarse bien lo que es la fórmula Para poderlo emplear verdad así que ya saben este es otro de los productos que van a venir y de los precios pues como les digo no vale la pena hablarlos ahorita porque poco a poco se van a ir descubriendo en lo que son este, los lanzamientos Ahora, ahorita eh, es solamente mostrarles verdad pero también eh, como les digo más que todo es enseñarles en qué productos yo me baso para tener los volúmenes que tengo. Mis productos favoritos para promover según la, la época del año son los productos de la línea Skin So Soft. Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Bueno, eh, este es uno de los, número uno de los que yo vendo, los vendo por bundles y los vendo por unidad. Los, los vendo eh, según las ofertas que van saliendo, 2 por 24 o 15 dólares uno solo, este, dependiendo el tamaño. Yo trato de enfocarme en lo que mi cliente pide, en lo que el área donde yo vivo pues se mueve. ¿Y cómo se sabe eso? Pues que en el pasado, las que me conocen, saben que todos los días algo salí a trabajar porque ahorita en, este, en esta época no podemos salir pero estoy acostumbrada a salir a promover todos los días entonces así es como uno va identificando qué es lo que le gusta al vecindario si que le gusta más fragancia, si le gusta el cuidado de la piel, si le gusta el maquillaje verdad así que yo eh, descubrí que en la zona donde vivo se consume muchísimo el Skin So Soft en paquetes y en piezas... Eh, de unidad verdad y bueno viéndome el color chicas me está gustando eso eso del, del brillito este yo no sé ustedes pero a mí me está gustando y este me llama la atención que yo me estoy viendo el reflejo de la cámara pero sí me gusta el color como queda así que es un color bastante discreto verdad y bueno continuando con lo que les digo los paquetes ahorita en el libro de qué hay de nuevo de la campaña que recién pasó viene que por la compra de tres piezas, así, viene eh, tres productos, viene el Gentle Breeze, viene el tamaño familiar Picardine y viene el aerosol eh, Expedition. Eh, el, el aerosol no lo tengo ahorita porque casualmente ya entregué los paquetes que ordené. Yo casi siempre pido por mayor, pido eh, entre 20 y 40 de ellos porque es lo que, como les digo, yo es lo que yo más vendo. Y fíjense que en el, en el, en el libro que hay de nuevo, venía esta super promoción si Ustedes se preguntan qué es a las que les gusta el marketing o las que están pensando cómo promoverlo. Este venía esta super promoción que les quiero mostrar: venía material de, de publicidad como los matamosquitos. Así que venía, vienen aproximadamente por 20. Déjenme ver. 20 set que, que venía, son eh, 20 set de estos que vienen. Eh, y esto es para publicidad, así que yo todo lo que veo, pues trato de tomarle mucha ventaja. Si se, se cuenta con un equipo de trabajo, eh, hay que pensar en grande. Vienen eh, las gorras de publicidad para lo que es el, eh, la promoción de ese producto. Y de estas vienen una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por cada cinco productos imagínense vienen botones de promoción así como pueden ver estos eh, estos artículos de que hay de nuevo es lo que a mí me hace que, que, que se me levante el ánimo me hace crear ideas de cómo lo voy a vender porque cuando se tienen herramientas así, se debe tomar muchísima ventaja. Porque si hacemos números, si mandamos a hacer nosotros este tipo de publicidad, nos va a salir bastante caro. Pero cuando vienen gratis en promoción por un producto, yo creo que vale la pena invertir. Así que eso es lo que hace que mis volúmenes sean grandes. Porque yo trato la manera de eh, que vendo un producto, si me compraron este ahora tengo yo para regalarle su gorra al, al, al cliente ¿qué les parece? así que yo creo de que depende de, de, de cómo se vea un negocio así es como rinde y sobre todo eh, información en los kits viene información que se puede ir compartiendo con, cuando los clientes eh, compran este producto como les digo vienen Vienen eh, broches, vienen gorras, vienen eh, matamosquitos. <ríe> Así que, y viene eh, material eh, promocional para que la persona que solamente se nos acerca y quiere saber acerca de lo que tenemos eh, trate de la manera de que usted agarra el nombre se agarra el nombre de la persona, se le da seguimiento después porque lo que sucede es eso, muchas veces los clientes que se acercan no tienen el tiempo de quedarse pero por lo menos nos, les pedimos eh, lo que es eh, su contacto para poderle dar seguimiento así que como les digo en estos momentos que estamos eh, hay que ser creativo y se trata la manera de ser productivo así que como les digo este material, este paquete trae publicidad, que si hacemos números señoras y señores, si hacemos números, y si lo mandamos nosotros a imprimir por nuestra cuenta, nos cuesta un ojo de la cara, así que lo tienen acá, está la descripción, revés y derecho, está en inglés y está en español para el, todo tipo de clientes, el material es como cartón, este, y se pueden puedes usar como una herramienta informativa para agarrar clientes, entonces en, en la campaña anterior yo pedí eh, 20 paquetes de uno, 20 paquetes de otro, en total fueron 40 sets, por 40 sets me mandaron cuatro eh, paquetes de estos y tengo, ahora sí que tengo botones hasta para regalar chicas, así que como les digo, cómo lo estoy promoviendo es que estoy llamando a mis clientes y les estoy diciendo que por la compra del Botgar uh, Picardín pues se va a llevar gratis su gorra y si en caso pues este los botones no porque ustedes saben de que esto ya es un artículo más personal para como si tiene un evento pero le estamos regalando una gorra a las personas y saben que es un dato curioso que mis clientes en su mayoría son caballeros saben por qué? este les digo eso porque estoy apuntándole a la clientela que trabaja en construcción a la clientela que trabaja este fuera ese es mi tipo de clientela, eh, no tanto la que trabaja bajo techo porque se sabe que pues, no se arriesgan a las picadas de mosquitos, sin embargo también a las familias, así que cómo lo estoy promoviendo, en mi página de negocio yo lo, lo, lo estoy publicando, lo estoy mandando en, en diferentes maneras, por WhatsApp lo estoy mandando, lo estoy mandando por por emails a toda mi, mi clientela, sin embargo... Eh, de mi grupo les puedo decir, unas cuantas lo han comprado porque no todas les gusta invertir en productos por ante, a, a, anticipado. Sin embargo, eh, yo sí lo hago porque es lo que yo más vendo. Entonces, ¿cómo se hacen ventas grandísimas con esos volúmenes? Pues sencillo. Ustedes saben que tenemos eh, representantes que ya no quieren vender directamente, pero sí quieren ganar. Entonces a esa se considera como un ayudante. Entonces yo compro, yo divido las piezas que tengo, les pongo incentivos, si vende 5 le regalo 1 y cuando yo le estoy diciendo si me venden 5 sets así... 5 sets de estos que al precio público cuestan $29.99. Entonces, eh, imagínense, son tres productos que, me, que van a vender. Cinco, si venden cinco llevan uno gratis. Y el gratis es para ellas y ya no lo tienen que comprar. Así que en estos momentos yo creo de que todo el mundo está buscando ganar y todo el mundo está buscando algo extra para ir eh, so sobrellevando la situación y no todo el mundo compra cosméticos eh, Alicia dice los que tienen negocios de landscaping son un buen un buen cliente, así es si ustedes se fijan Alicia y dio en el clavo porque fíjese de que eh, aquí pasan dejando tarjetitas en las puertas de landscaping entonces y lo que hace uno es que les llama y les ofrece el producto mi primer cliente lo que hice fue regalarle una botella porque vienen a cortar la grama, entonces le regalo una botella y pues desde entonces ya fue mi cliente, estamos hablando ya de una relación de 4 o 5 años no me compra los montones pero siempre él se acuerda de comprarme la botellita de repelentes así que esa es otra manera de promover este negocio, así que si ustedes me dicen eh, y cuánto es mi volumen de venta, bueno sin mentirles ahorita yo ya pasé de los 80 mil dólares en ventas personales, así que mi meta es llegar a los 100 mil, voy a llegar a antes de mitad del año, pero todo se hace eh, compartiendo eh, los productos que más se venden en, según la época del año, así que yo, eh, ese es mi enfoque, como les digo, yo trabajo de diferentes maneras, muchas son exitosas en, en el área de ventas digitales, yo no tengo esa suerte, pero sí tengo la suerte de hacer contactos de la forma tradicional. Nunca me ha fallado y eso es lo que me ha hecho llegar a mí a niveles que, pues, que yo nunca me he imaginado o mucho menos he planificado para llegar, ¿verdad? Así que, como les digo, hay muchísimo producto que se tiene y sobre todo eh, herramientas. Entonces, nosotras las negociantes debemos pensar en todo momento que eh, lo que es tener un negocio se trata de invertir, pero o sea, hay que invertir de una manera inteligente, en el sentido de si este producto trae herramienta gratis de publicidad, este es el producto en el que yo voy a invertir. Así que como les digo, podemos recibir un millón de entrenamientos de lo nuevo, de cómo se aplica o, o qué es lo que hay que hacer para obtenerlo. Bueno, podemos agarrar ese montón de, de, de, de entrenamientos pero si no sabemos ni conocemos lo que vendemos, entonces pues difícilmente se puede salir adelante en cualquier negocio, de cualquier marca o en cualquier época. Entonces, para mí es muy importante eh, compartir qué es lo que yo hago porque eh, saben una cosa, los clientes agradecen la información que se les comparte porque no se les ve como un cliente ni se les ve como un número, sino que se les ve como una persona importante en la vida de un negocio. Así que ustedes estarán de acuerdo conmigo, así que yo, como les digo, Aparte de enseñar estos productos, más que todo es eh, decirles de que si se identifica un producto en específico para poder eh, generar un ingreso, sí se puede, no importa la época del año y no importa este, lo que hay que hacer. Hola María Arellano, bienvenida, gracias a las que están conectadas y a las que van a ver este video también, muchas gracias. Así que como les digo, traten de mantenerse informadas. Traten de la manera de invitar y de motivar a su gente, a su grupo. Pero como les digo, se trata únicamente de yo conocer el producto, cómo lo voy a ofrecer, identificar el producto que me va a funcionar para que esto sea algo exitoso. Como les digo, yo vivo llena de cajas. A mí, no, gracias a Dios, no me ha fallado ninguna campaña en lo que va del año. Y han sido buenas cantidades de, de productos. Así que yo les puedo decir que me siento satisfecha porque eh, se, les, se, se trata la manera de ir eh, eh, apoyando el negocio propio de una manera sana. Pero como les digo, no llenándose a lo loco de productos, sino que sabiendo identificar qué es lo que realmente me funciona. Como les digo, a mí me funcionan las fragancias y me funciona este tipo de producto. Este es el número uno vendido para mí. Eh, por qué eh, realmente yo tuve que probarlo y lo estoy probando por eso es que está hasta la mitad porque quiero salir de la, de la curiosidad porque a la gente le gusta bueno en realidad les quiero contar que este producto eh, lo ofrecí en un salón de masaje verdad y este y lo utilizan para hacer masajes o sea que como les digo depende del uso que les den a mí me ha encantado este eh, en esa clínica en esa estética lo ocupan como un este aceite de masaje muchos lo ocupan como el último enjuague después del baño pero este fíjense que lo ocupan para dar masaje me dicen de que se siente eh, como más suave la forma en cuando se da el masaje el aroma no les incomoda a los clientes sean hombres o sean mujeres y me han comentado también de que este, este aceite para el cuerpo eh, les deja la piel suave entonces yo lo estoy probando sinceramente el aceite es un aceite pero no es grasoso si sí me entienden lo que les quiero decir, es un aceite que no deja, no deja eh, el residuo, este es el aceite, lo pongo en mi piel y miren, no se ve aqu aquello grasoso, aquello mantecoso, sin embargo, si usted es curiosa como yo, trate la manera de comprar su botella, miren mi mano, no está pegajosa, este él se consume rápido y, y este así lo probé el aroma es bastante agradable es bastante suave y aun cuando usted se ponga su ropa después de que ya se utilizó este, este aceite para después del baño es, una, es un aroma que no interfiere con ningún producto de ningún perfume que usted esté utilizando mantiene la piel de las personas humectada por más de 8 horas al día ¿Cómo lo hace eso? Pues por mi esposo porque él, eh, su piel es de color como ustedes ya lo conocen, es morenito entonces ellos la melanina de la piel tiende a resecarse un poco más que uno que es un poco más claro entonces eh, lo, lo que hicimos es eh, colocarlo en una botella vacía con atomizador, se le echa una copita de, del aceite y se le revuelve agua, entonces lo puede utilizar con alguna crema que ella utilice, tenemos la de Skin So Soft que es tamaño bono y es esta yo se las quiero enseñar, eh, él lo utiliza le, le pone un poquito extra a esa crema para el cuerpo y pues dura humectada su piel por más de 8 horas así que como les digo cada quien le haya un secreto o una utilidad a los productos y pues yo les puedo decir de que pues a él le gusta como cliente número uno entonces cuando yo vi que a él le gustaba eh, fue el primer producto que comencé a promover con mis líderes y el año pasado tuvimos un tremendo éxito porque nosotros nos poníamos a vender en la calle, la gente lo miraba y la gente corría. Uh, María Arellano dice que ella tiene una clienta que lo usa para los mosquitos. Correcto, se dan cuenta, cada quien le encuentra un uso a los determinados productos. Nadie dijo que era para mosquitos porque este no es para mosquitos, sin embargo, muchas personas lo compran para repeler los mosquitos. Y ustedes han escuchado un dicho que dice... Tu mamá sabe, pero tu abuelita sabe más que tu mamá. Bueno, entonces les voy a decir, este producto ha estado en la compañía por más de 130 años. Imagínese usted, es el único producto que ha estado desde el principio de la compañía y las abuelitas lo conocen, entonces sea hispana la persona, sea de otra raza la persona, eh, este producto lo conocen las abuelas, entonces tiene una historia creíble. Las abuelitas lo ocupaban para los mosquitos, eh, para repeler los mosquitos, pero las abuelitas también lo ocupaban como un eh, humectante muy potente para la piel, especialmente la piel de color debido a que la melanina es, eh, es menos que la que nosotros tenemos. Tiende a resecarse más una persona con piel de color. ¿Por qué razón? No sé, no, científicamente no sé, pero lo que sí sé es que les encanta porque les mantiene la piel muy Suave, muy humectada. Así que yo les digo, ese ha sido y es actualmente el secreto del cual eh, por el cual yo hago mis volúmenes eh, de venta, porque yo cliente que recogí en la calle de con los cuando les digo recogí es porque este, les tomé su nombre cuando me compraban una botella. Yo he publicado fotos de clientes que me han comprado en el puesto de venta entonces esos clientes yo los sigo teniendo y pues en estos momentos eh, que nadie puede salir son los clientes que están comprando así que yo no vendo online pero sí estoy haciendo entregas de delivery mi esposo me está ayudando y es así como se hacen las ventas así que esta es la crema que yo les digo que la pueden combinar esta es la Skin so Soft Bonus esta es la tamaño original este es la, la original lo pueden combinar con el aceite para que ustedes no sientan un contraste no agradable a la hora que lo utilicen entonces como les digo pero si usan el aceite no hay mucha necesidad de la crema es lo único que les puedo ac aconsejar debido a que las dos humectan verdad y fíjense ustedes que también viene en un ver una versión como gel esto es lo que más les gusta a muchos les voy a enseñar por qué Fíjense de que cuando usted se está colocando, esto es un gel, si ustedes se fijan esa es una textura de un gel y al mismo tiempo se absorbe bien rápido, miren esto es como me lo apliqué y aquí es para que ustedes vean que ya aplicado, esto se absorbe bastante rápido, no deja mantecosa, miren mi mano no deja mantecosa ni grasosa. Le decimos mantecosa porque así es como yo lo conozco. Pero no deja... Un, eh, y el aroma es bastante agradable. Ok, María Pérez dice que es muy bueno y, y si ya me envían... Eh, que, bueno, que sus clientes le envían comentarios y que se sirve para los mosquitos y son morenitas. Bueno. Como les digo, este, los morenitos compran muchísimo esto, a mí me encanta, son mis clientes número uno eh, yo vivo en una zona bastante mixta, eh, blanco, moreno, este, hispano y bueno, Vilma Núñez dice que a ella le encanta, se absorbe rápido, y deja la piel suave mire Vilma, a mí también me lo acabo de poner y este en forma de gel lo puede utilizar todo tipo de piel y lo puede andar llevando donde quiera, es la misma la misma textura que el líquido ok así que a mí me encantan los dos y eso como les digo es el secreto de mi negocio así que si les ha encantado este, este video quizás por la dinámica que ha tenido pues compártelo con su grupo pero como les digo aquí se trata de que todas aprendan aquí se trata de que levanten ese ánimo y que recojan su negocio del estado en que se encuentren porque aquí vende el que se pone las pilas alguien me dijo que le, le, dice un dicho, me dijo, y ella se llama María Mejía, que para que vean que no es mentira el nombre, ella me está viendo por ahí, me imagino yo, me dijo, Ana, el negocio es para los vivos. Cuando me dijo así, se me encendió, <risa> se me encendieron las chipas, y le, y le digo yo, ¿cómo así? Pues sí, me dice, porque en tiempo de, de necesidad hay que pensar qué hacer, y tiene mucha razón. Así que chicas, chicos, eh, Señoras, señoritas, si están en casa preocupadas por las ventas, no se preocupen, vean qué es lo que tienen en inventario, vean qué producto es el que la gente está buscando en este momento. Muchas personas quieren hacer el jardín de su casa y lo están haciendo y esa persona es el cliente eh, eh, específico que tienen que apuntar porque pues van a querer este, protegerse de los mosquitos así que ustedes deben aprovechar todo tipo Vean el, el alrededor, vean qué es lo que lo que les rodea y vean en qué pueden invertir para que ustedes les saquen eh, una productividad mucho mejor y sobre todo ustedes se sientan cómodas haciendo lo que hacen. Como les digo, en estos momentos muy pocas piensan en cosméticos, yo sería una, les soy sincera, pero sí pienso en cosas para beneficio personal como por ejemplo lo que es el cuidado de mi cuerpo, estamos hablando de cremas, estamos hablando de aceites y ahora estamos hablando hasta de los mosquitos, imagínense, así que eh, el estar en casa en cuarentena no dijo que todo el mundo iba a estar encerrado sin cuidar su jardín, así que es bueno recordarles a las clientas, a las abuelitas y a las mamás de que tenemos productos que son eh, indispensables para eh, pues el cuidado personal, como les digo las mejores épocas ya vienen sea que estemos en cuarentena o no, eh, las personas están buscando en entretener a sus niños en el patio de su casa o en el parquecito cerca de los apartamentos de donde viven. Entonces, esos son los puntos específicos que todas deben tomar en cuenta a la hora de promoverse y de promover su negocio. Como le digo, si se sienten cómodas trabajando con lo que ustedes quieran, pues sepan de que hay una oportunidad grandísima con estos productos porque se venden por paquetes, la gente cuando ve cantidades paga el precio y se queda conforme y si usted les ofrece promocionales como gorras, como matamosquitos, como botones en la compra de un paquete créanme que no les va a doler porque como les digo esa promoción está en el demo y esa es la promoción que se debe tomar en cuenta para que ustedes dupliquen la cantidad que desean hacer para ingresos, ¿verdad? Recuerden que en, en, en, en tiempo de recesión todo el mundo busca qué hacer, todo el mundo busca que, cómo incrementar un ingreso. Este es el momento de enseñarles que hay productos que no necesariamente deben ser cosméticos, pero que hay productos beneficiosos para su familia y que son lo que la gente está buscando. Especialmente a los niños les pueden ofrecer el Gentle Breeze, el Gentle Breeze familiar, este es eh, para toda la familia y está el Gentle Breeze de color para los niños. Esos los colores se disuelven a la hora de aplicarlos. Así que aprenden un poquito de cómo se utilizan, de cómo eh, eh, ofrecerlo y ustedes me van a contar. Que van a incrementar esas ventas así y como les digo eh, yo estoy muy feliz porque mis clientes no me han abandonado y ellos están comprando así que yo eh, esos son los productos en los que no temo invertir porque son los que se mueven así que gracias a todas por estar siempre conmigo los viernes eh, trato la manera de traerles lo más real eh, lo más eh, posible para que ustedes incrementen lo que son sus ingresos así que les deseo a todas muchos éxitos a las que venden en línea, muchos éxitos y que vendan mucho más y a las que venden como yo de todos los días cara a cara les deseo también mucha suerte porque si sí se puede, si sí se puede no se desanimen y pues si le tienen fe a lo que hacen sigan adelante porque eso es lo que va a hacer que su negocio crezca. Así que feliz fin de semana a todas, gracias Alicia por siempre estar conmigo, Micaela, Mari, a todas muchas gracias, se les quiere y eh, como les digo nos vemos pronto. Bye.